Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2, Ingeniería Empresarial es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería Empresarial. Desarrolla a nivel logrado las competencias generales, aprendizaje autónomo, gestión de TIC y mentalidad emprendedora, y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación y desarrollo experimental, así como el desarrollo tecnológico en la elaboración de proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación institucionales.